los muñecos y muñecas siempre han sido uno de los mejores acompañantes y amigos de millones de niños en el mundo aunque en muchas ocasiones estos se vuelven una horrible pesadilla e incluso muchos adultos tienen malas anécdotas y escalofríos con estos juguetes en este video les traigo un top de muñecos diabólicos que existieron en la vida real que les traerán Viejos temores de su infancia. Número 4. Mandy. ¿Te gustan los objetos y muñecos de porcelana? Puede ser que después de que conozcas a Mandy te dejen de gustar. Mandy es una muñeca de porcelana de casi 100 años de antigüedad se encuentra en el Museo Kirchner en la Columbia Británica, donde se cuenta que en la sala en la que está expuesta suceden cosas paranormales, principalmente cuando alguien intenta tomarle fotografías o grabarla, como si la muñeca de porcelana no le gustaran las cámaras. Esto ha sido experimentado por diversas personas, pero en especial por la fotógrafa del museo y su pareja, quienes después de realizarle una sesión de fotos y revelarlas en su laboratorio, Comentan que ocurren sucesos inexplicables y extraños que los han dejado en shock. Número 3. Pupa. La historia del siguiente personaje comienza en el año 2015 a partir de la muerte de su dueño, lo que empieza a ocasionar ciertos sucesos extraños alrededor de la muñeca como si la persona aún viviera dentro de ella, ocasionando esos fenómenos paranormales. Las personas que han convivido con pupa, como es llamada la muñeca, comentan que tiene vida propia, puesto que mencionan que ésta se mueve por sí misma y que muy a menudo se pueden observar cambios en su expresión facial. Un dato aún más escalofriante es que la muñeca está realizada a imagen de su dueña original. E incluso el cabello que porta es de aquella persona fallecida. Número 2. Robert. Este personaje data de finales del siglo XIX, fue un regalo a Jean, hijo de la familia Otto, en Florida, Estados Unidos. Se dice que esta familia se caracterizaba porque maltrataban a sus clientes, quienes eran gente de color, y al ser maltratados decidieron regalarle al niño este juguete, pero al parecer el muñeco estaba embrujado. <risa> A dicho muñeco el hijo le puso el nombre de robert con el cual se encariñó muy pronto pero todo esto cambiaría cuando comenzaron a ocurrir sucesos extraños en la casa al punto de que los vecinos comentaban que observaban al muñeco deambulando por la casa cuando los dueños no estaban los señores otto decidieron enviar a robert al ático para poner fin a esos sucesos extraños aunque años más tarde Seguiría atemorizando tanto al mismo Jean como a una pequeña niña que llegó a vivir a aquella casa. Actualmente el muñeco se encuentra en el Museo Martelo en Key West, donde se sigue contando que aún se escuchan extraños ruidos en el salón donde ahora habita. La historia de este muñeco es tan aterradora que en ella se inspiraron para realizar la película de Chucky, el muñeco diabólico. Número 1. Okiku. Se trata del escalofriante muñeca Okiku. La historia de Okiku data del año 1918, cuando un joven compró la muñeca para regalársela a su hermana menor. En primer lugar de este top, se encuentra uno de los misterios más grandes de Japón. Se trata de la escalofriante muñeca Okiku La niña y la muñeca se volvieron inseparables Incluso le puso el nombre de Okiku Con la cual jugaba todos los días Hasta que en una ocasión la niña enfermó gravemente y murió Entonces los padres decidieron colocar a esa muñeca en un altar Tiempo después comenzaron los fenómenos paranormales el cabello de la muñeca que había sido recortado hasta los hombros comenzó a crecer y despeinarse misteriosamente. Este suceso hizo creer a la familia que el espíritu de su hija vivía dentro de aquella muñeca y decidieron recortar de nuevo el cabello, pero de igual forma volvió a crecer sin explicación. Actualmente esta muñeca se encuentra en el templo Manenji en Japón donde hasta la fecha se puede observar que le sigue creciendo el cabello. Por lo tanto, es un misterio del que aún no se ha encontrado alguna explicación. Espero les haya gustado este video de muñecos malditos. Irene, ¿qué te pareció hacer estas tomas con los muñecos? Ahora sí me hiciste sufrir, la, la verdad, pues mucho miedo. Tienen una vibra, tienen una energía que sí se siente, está un poco pesado el ambiente. No sé cómo explicarles, deben de estar aquí para entenderme. Es que hay muchos de estos muñecos que me los han regalado, los han recogido de la basura. Y entonces aquí los adopto yo. La verdad no sé de dónde vengan. Hace un, hace un rato que estábamos grabando, una de las muñequitas esta uh -huh. estaba parada y de repente en la toma se cayó. A mí me pareció que era un movimiento pues natural, que se había resbalado no. algo, pero ella dice que no. No, yo la, yo la acomodé, la acomodé bien, estaba aquí y de pronto, o sea, se movió, se cayó y pues yo moría de miedo, no sabía ya ni qué hacer. De todas maneras, tenemos la toma, la vamos a poner al final del video para que la vean y ustedes decidan si sí. se movió sola o se cayó... Eh... No me vayan a espantar, sí, si sí, fue un, un movimiento involuntario o fue... Que la muñeca se mueve. No, no, no, no. Pues bien, suscríbanse al canal de Irene. Y suscríbanse al canal de Ozlak también. Pueden ser parte del grupo de investigadores de la Legión Ozlak. Mándenos todos esos casos paranormales que ustedes conocen. O esos lugares, ¿no? Embrujados. Sí, de terror. Nosotros los vamos a investigar y hacemos los videos para ustedes. O también pues nos presentamos, ya si son cosas de terror, pero ustedes pueden ser parte de este equipo suscribiéndose al canal y ser parte del Team Oxlack de investigación. Y bueno, también si tienen algún muñequito, ¿no? O sea, Irene quiere que si ustedes tienen un muñeco maldito, no lo manden. Te lo manden, ¿no? porque yo los vengo a visitar de vez en cuando, pero okay. no. Bueno, mándenmelo, yo, yo lo adopto aquí en la casa. Mi nombre es Osla Castro. Yo soy Irene y, y juntos, juntos somos la de Legión Osla.